Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Me presento, yo soy Jimmy Hernández, rehabilitador oral y me encuentro con Jenny Camacho, propietaria de Chocolate Amor y hago una presentación doble porque estamos grabando a tiempo para las dos redes sociales. Jenny, bienvenida a la clínica y para mí es un honor tenerte hoy acá. No, yo feliz de que me recibas así que me cuentes cómo conseguí yo mi tratamiento y pues todo lo que es referente a la parte oral. Bueno, para los que no conocen el tema del día de hoy, de lo que vamos a tratar o vamos a hablar es de pacientes que tienen diagnóstico con cáncer, cómo se asocia con la parte de ontología? qué cuidados debemos tener, por qué, en qué momento, antes, durante, después. Entonces vamos a ver unos pequeños tipsitos con respecto a los cuidados y que ustedes deben tener en cuenta, porque muchos, muchas personas conocen o tienen un familiar, un amigo, un conocido que tiene, infortunadamente, ese tipo de diagnóstico, pero que el tratamiento tiene que ser completamente integral. Así que, empecemos. Ay, claro que sí. Pues, secuelas a nivel oral. Eh, a ti te son, tú hiciste como un sorteo, ¿cierto? Uh -huh. eh, las personas eh, que, con las que tienes contacto o en sea, chat te hicieron una serie de preguntas y tratamos de resolver a mayor cantidad. Claro. Bueno, entonces, hablamos primero qué es. Eh, una de las preguntas que más me hicieron, que casi todas consideran, es la sensibilidad en cuanto sí a A la hora de nosotros cepillarnos o, o sea, eh, vernos con el hilo, pues siempre salen. Entonces eso es algo que como que queda con mucho dolor. De hecho yo en este momento siento como ay, la boca un poco predispuesta por eso. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo solucionar eso? ¿O ¿Cuánto tiempo crees tú que me va a durar esa sensibilidad después de mi tratamiento? Bueno, muy importante eh, conocer que para los pacientes que tienen un diagnóstico, sí, es, es algo mucho más sensible. Los pacientes también son un poco más sensibles debido a los tratamientos que reciben por el cáncer como tal. Pero entonces, empecemos con las preguntas que tú tienes, a ver, sacaste, que estaba muy curioso. Yo te voy a sacar una serie sí, sí, sí, de preguntas. Sí, sí, sí, sí. A ver, sí, ¿por pues va empezamos? Vamos a empezar, qué es el cáncer como tal? El cáncer es un crecimiento anormal de una célula del cuerpo que empieza a crecer de forma indefinida, descontrolada, eso es cáncer, realmente para las personas que tienen allá, todos tus seguidores o los nuestros, que de pronto no conocen qué es, es eso. Es un crecimiento anormal de las células de forma descontrolada. Mm, listo, y los tratamientos. Tres tipos de tratamientos, uno, quimioterapia. Dos, radioterapia, o tres, cirugía. Principalmente son los básicos y son, se pueden asociar uno con otro o los tres al tiempo, dependiendo del médico que haga el diagnóstico. Exactamente, pues yo por lo menos pasé por los tres. Okay. Mm -hmm. ¿Secuelas de tratamiento a nivel oral? Existen muchísimas secuelas. Los pacientes pueden presentar muchos eh, cambios a nivel corporal, mm -hmm. pero sobre todo, sobre todo a nivel bucal. Y a veces no tenemos en cuenta ese tipo de, de, de cambios, y pensamos que la parte de odontología es algo aparte y que no se debe tener en cuenta. Y simplemente se concentra en el tratamiento médico con acompañamiento psicológico, si digamos alguno de los pacientes lo ha tenido. Pero aquí el tema es que tiene que ser completamente integral. ¿Por qué? Porque los medicamentos, la radioterapia o la combinación con cirugía generan efectos a nivel bucal. Por ejemplo, lo que tú decías, sensibilidad, sí. cabe secundaria al tratamiento de radiología, Mucositis, que es como la inflamación de las mucosas, la lengua, la encía, el enrojecimiento, el sangrado. Eso es normal en un paciente que tiene cáncer y es como el, el, el, la secuela más, más principal que puede aparecer. Ese tipo de secuelas y el por qué es básico y a veces la gente no lo conoce. Los medicamentos hacen que los niveles de saliva bajen, al existir menos saliva hay menos protección a nivel bucal se siente quemazón, se siente ardor. Entonces hay muchas secuelas a nivel bucal que con un buen diagnóstico se pueden mitigar y se puede llevar una vida, digamos, de tratamiento con cáncer mucho más llevada. Claro, no, tienes razón, toda la razón. Ahora, ¿cómo tratamos eso? Por ejemplo, el tema de lo que tú me decías, las caries. bueno, pues, yo que soy ahorita paciente de radioterapia. Ok. ¿Se ¿Sí existen? Cales, eh, inflamación, sangrado, dolor, molestia, es importante conocer, conocer que existen unos protocolos como un paso a paso dentro del tratamiento integral. Entonces, el tratamiento de oncología tiene que existir siempre antes del tratamiento de oncología o el tratamiento de cáncer, durante el tratamiento de cáncer y al finalizar el tratamiento de cáncer. ¿Por qué? Porque es básico. Un ejemplo, el paciente tiene una molita que le duele mucho, que está fracturada y tuvo su diagnóstico de cáncer. Empezó el tratamiento con cáncer y no le prestó atención a su molita. Pero durante el tratamiento le dolió, le dolió, le dolió muchísimo y genera un efecto que ya es incontrolable y no se puede pasar a la odontología. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos colocar anestesia de tipo local. Solamente el hecho de colocar anestesia en el huesito, en un paciente con radioterapia, podemos generar necrosis de ese hueso, necrosis de esa lecina. Entonces está contraindicada. Es importante conocer qué es mejor: prevenir. Apenas hagan el diagnóstico con cáncer, empezar un, un tratamiento pre, eh, preventivo, una oncología donde se quiten todas las caries, donde se haga una limpieza profunda. Sabemos la importancia que es el diagnóstico de, de medicina en este momento y que la prioridad es el tratamiento contra el cáncer pero no dejan a un lado el tratamiento ontológico, prevenir, antes de empezar el tratamiento, durante el tratamiento pues aparecerán llagas, aftas y demás, hay tratamientos de flúor, tratamientos de suplementos de saliva, hay una cantidad de tratamientos ontológicos que pueden ayudar al paciente y sobre todo yo en el tema de alimentación, porque si a mí me dan de la boca, tengo aftas, tengo llagas, me duele el diente, pues no me puedo alimentar, y si no me alimentó bien, pues la recuperación. Es mucho más lenta, es una realidad, lo viví. <risas> Entonces, es importante para todos ustedes que están en casa, que conozcan que la parte de ontología es vital, es básica, la prevención, y indispensable sí, claro, para sí. ese tipo de casos. Claro que sí. Ahora es lo que hablamos también, los protocolos de tener en cuenta, eh, pues en todo este proceso normalmente les decía antes, durante y después digamos el paciente ya terminó el tratamiento con cáncer, ya el médico le dijo que estaba muy bien, que ya le dio de alta que ya no requiere más quimioterapia radioterapia o cirugía van a existir secuelas a nivel bucal así como hay secuelas a nivel corporal hay secuelas a nivel bucal pues pasa con un médico o un odontólogo especialista en el área que pueda hacer un buen diagnóstico y que pueda digamos corregir si se perdió el dientecito si puede reemplazarlo en su debido momento cuando el médico ya haya dado la vida libre de tratamiento odontológico porque es un tratamiento en equipo entonces tú vienes a odontología yo le digo, doctor, el, el, el oncólogo por favor necesito una autorización para hacer un tratamiento de mi paciente y voy a hacer esto, esto, esto lo lleva el paciente al médico el médico lo ve y lo evalúa ve la pertinencia si es el momento de empezar a hacerlo pero lo que te decía, antes para prevenir durante para hacer algo paliativo algo de tratamiento para que sea más llevadera su vida durante la terapia y al final para corregir es muy sí, importante. Claro, bien. sí. Pues la verdad, que gracias por toda esta información que nos has dado. Somos muchas las mujeres que estamos sin información, me incluyo. <ríe> y pues, de verdad, que gracias por este tiempo que me brindaste a Chocolate sí. de mis redes, a todas esas chicas que me preguntaron muchas cosas, porque creo que quedó clarísima Ajá. la información. <ríe> bueno, tratamos de recortar el tiempo la mayor cantidad posible. Eh, sé que hay muchas preguntas, sé que hay muchas personas que tienen, digamos, este diagnóstico, afortunadamente. Para mí, esas personas, o tú, son ejemplos de vida, ¿sabes por qué? Por la fortaleza. Es, es como pararse frente de, de, de un diagnóstico y demostrar que sí se puede, que sí se puede subir de este proceso, para mí es de aplaudir realmente. Entonces, a ti y a todos ustedes son un ejemplo de fortaleza y Dios nos bendice con este tipo de ejemplos y nos da una... Nos dicen, mira, hay una cosa y de cierta forma en este momento ya, pues, yo estoy en el tema de autología para coayudar a ese tipo de pacientes. Ay, entonces a todos ustedes espero que la información así haya sido de gran ayuda. Y los que no, pues los invitamos a que escriban acá sus comentarios. Y si tienen más preguntas, pues hacemos una segunda ¿También? entrevista y volvemos bueno, a fortalecer y reforzar un poquitico ahí a todos tus seguidores. No, gracias, y de verdad que un placer y pues por ahí nos seguimos viendo en la redes de chocolate del